comunidad de Cenoví, donde levantamos una persona de sexo femenino, la cual tenía un disparo, el cual se ha recomendado que se le haga autopsia para determinar las causas específicas de su muerte. ¿Algunas premisas? Hasta el momento no tenemos nada, simplemente estamos investigando el proceso. Ella era una mujer alegre, compartí con todo el mundo, aquí tú no la conocías, ayer todavía estaban en la tarde boceando, oyendo música, contenta, y esta mañana viene a la mamá, como siempre, a llamarla, y se le dijo, madre mami, mami, te busco mamá que, que tú no has apretado. Y cuando la mamá fue a abrir la puerta, la encontró muerta en la cama. Con un tiro en la frente, la mamá la agarró. Es su hija, está consciente que está muerta. Entonces la agarró, le quitó la pistola. Es un desastre, y son cosas que pedirle a Dios que nunca suceda por la mente. Es una depresión que le dio a ella. Bueno, esa muerte está... Está un poco rara porque uno lo que dice es que aquí la gente lo que hablan, algunos que quizás fue por deuda, tú sabes, problemas de deuda, eh, la mente floja, pero ella era una mujer alegre. Todavía ayer dicen los muchachos que esa mujer andaba hablando con todo el mundo y alegre, ¿Sabes? muy alegre, muy alegre ella. Tengo poco que decirle porque imagínense, era una muchacha buena, todo el mundo la quería, nadie podía decir de ella. Hasta ahora tú sabes. Yo desconozco los hechos porque ella podía hacer Los motivos porque ella podía hacer eso. No sé. Nada más.